Hola, soy Pablo David, estuve participando en el proyecto de extensión Talleres de Microemprendimiento en el barrio Antártida. Hola, mi nombre es Dayana, soy alumna participante del proyecto de extensión de la Feria Emprendiendo Sueños. Fue una experiencia muy enriquecedora porque en nuestra facultad continuamente estamos acostumbrados a estudiar libros, eh, números, y a índices, pero que en un determinado momento no nos damos cuenta que esos números están representando personas. Lo que nos ha permitido este proyecto a los estudiantes que participamos en él es poder devolverle a la sociedad lo que nos ha brindado a través de la universidad pública y gratuita y también poder bajar a la realidad los conceptos teóricos que estudiamos en la facultad y nos permitió salir de las cuatro paredes en las que venimos día a día a rendir exámenes y, y estudiar y conectarnos con la, con la sociedad. Mi recomendación es que no se van a arrepentir de haber participado, eh, se conocen nuevas personas, se crece como profesional y es mucho más que nada y muy importante se crece como persona. Está abierta la convocatoria para los proyectos de extensión de la Facultad, así que los esperamos si quieren sumarse a nuestra Feria Emprendiendo Sueños o animarse también a presentar nuevos proyectos de extensión.